Sos la invitada a estreno, Dai. Antes de empezar a charlar con Dai, les vamos a recordar un poco las redes de la radio y del programa. Para escuchar Radio Mix, tenés que sintonizar, no sintonizar, tenés que entrar a la página web que es www.mix-medio-magazine.com. Lo tenemos ahí. También tenés Instagram, Mix Magazine oficial, tenés el Instagram de Invasión Local, que es invasión local bajo Los teléfonos que ya te los pasamos y te los recordamos en un rato. Recién escuchábamos, en primer lugar, a barrio de Canati, creo que era así, Barbie de Canati. Y después teníamos a ABPES, que es una banda de Mar del Plata, que decidí ponerla antes de este bloque porque también son unos, unos músicos que admiro mucho porque la pelean, así como mi hermana, para cumplir su sueño y hacer música de manera profesional día a día. Hola, Dai. Hola, Mari. <ríe> ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿Cómo la están pasando? La verdad que bien, estamos contentas. Eh, contentas de recibirte, gracias por haber aceptado venir. Tenemos un montón de preguntas. Primero voy a hacer yo como tirar lo que yo ya sé eh, para no hacerte gastar saliva en esto, que es que... Mi hermana Dayana nació en Santa Teresita, fue criada en Coronel Pringles. Después, no recuerdo cuántos años hace, pero que estás en Pinamar, Dai, ¿cuánto? No sé, pero calculo que unos 13 años. 13 años, un montón. En estos 13 años Day hizo su formación musical en la Escuela de Arte de General Madariaga, además de continuar una carrera musical que empezó a qué edad, Day? Eh, la primera vez que canté en vivo... Fue a los 14 años. 14 años. ¿Te acordás la primera canción, ya que dijiste primera vez en vivo? O por lo menos este repertorio. Eh, folclore. Folclore. Seguro, seguro fue folclore. No me acuerdo así. Si... No. Folclore, rock nacional también. Eh, fue con el Cabra, que era mi profesor de guitarra. En ese momento que me escuchó cantar me dijo, vamos, a vamos a tocar. Te voy a explotar, chiquita. <risa> y tuvieron ahí... Tocamos un montón, sí. toda la adolescencia. La sí. Y vos en ese momento que el cabra te decía, vamos, day a cantar, y además de, de, de tocar el instrumento, porque ya lo tocabas en público desde chiquita, ¿sabías que ibas a hacer música para el resto de tu vida? ¿O era un hobby de la adolescencia? ¿Cuál era tu sensación o tu percepción, Dai? No, sabía que lo iba a hacer para toda la vida. Eh, tuve mis dudas cuando terminé el secundario. Eh... Por cuestiones, mandatos, sociales, familiares, lo que sea, eh, que estudiar y aquí, pero la música no lo iba a dejar. De ninguna manera. Y así es, todos los días. Estás con y todos los días es o cantando o tocando un instrumento o escuchando algo, así es. A mí se me ocurría pensar, en vez de que nos cuentes toda tu vida, yo dije, bueno, por ahí ya puede dividir las etapas de su vida en etapas musicales, porque además sos una persona que ha escuchado una variedad de música impresionante y a mí que te conozco un poco en la intimidad, sí me parece que hubo como momentos de rock nacional, momentos ¿vos podés hacer como un paneo así musical de la historia de tu vida? Eh, sí, obvio, como que uno va creciendo, va conociendo otros géneros, se va identificando más con otros, con unos, con, más, con unos que con otros eh, yo lo puedo dividir en un antes y un después de interpretar música a componer, a componer. como que ahí eh, se abrió otra puerta otra, otro portal diría a nuestro amigo Franquito y fue eh, en parte eh, incentivado por Mariano Gil de acá de Pinamar gran músico y gran amigo y... Cuando él hizo Pinamar, acuerda que lo hacía con Nico Pisciati hace unos pares de años ya, que no me acuerdo. Ah. Yo creo, creo que participé en el 2012. Y María me dijo, abrís el festival pero lo abrís con tus músicas. Así que fue como, ¿en serio? Bueno, y bueno, y fue por él que comencé con eso. Y ahí creo que no hubo una vuelta atrás en ese sentido. Sigo interpretando obviamente, pero ya mi cabeza tiene esa parte de de la composición la composición que estuvo siempre quizás lo que pasó ahí fue que empezaste a verlo de, de otra manera porque escribir y cantar canciones es algo que yo recuerdo sí, sí. de siempre hiciste esta mención y, y justo tiene que ver con mi siguiente pregunta y quizás que más que pregunta es vos sos instrumentista cantante, compositora intérprete y letrista yo te voy a pedir que me digas un referente que vos tengas como instrumentista? Lenine. Lenine. ¿Querés contar un poquito? Lenine es un compositor pernambucano que wow, cuando escuché por primera vez fue un, para mí un, wow, terrible. Eh, en, en su sonido, con la guitarra, sobre todo ahí, él me, me inspiró un montón. Divino. Sí, yo lo conocí por voz y también es un músico que adoro. Cantante, da una voz que te haya llegado al alma. Lenina. Ah, no, no, para no ser. Una voz que me haya llegado al alma. Uy, es... Yo te voy a tirar una que me acuerdo de cuando éramos chicas capaz que hubo otros, pero Pedro Aznar puede ser que haya sido alguien que con su voz te, te, te llegó mucho. Sí, Pedro Aznar, en su momento sí. Eh, una voz que me puede... Es Caetano Veloso, es re brasilera. Pero bueno, es... Yaban no, no, también, van por la voz. Chabán. Ah, bueno, Yaban también es otro gran referente en lo musical. En lo musical. Sí. Un compositor, bueno, serían también ellos, sí, ¿verdad? Sí, Y eh, yo dije letrista desde la ignorancia, ¿no? Eh, ¿Qué músico, qué compositor de temas te parece que su poética en cuanto a las letras? Luis Alberto Espineta. Espineta, lo sabía. ¿no? <risa> lo amo también, el referente. <risa> Eh, bueno, ya hablaste vos de que en algún momento hubo un quiebre y empezaste a prestarle más atención a, este, a esta cosa de ser compositora. ¿Cuántos temas tenés, Dayo? ¿O tenés un disco? Yo ya sé, pero la gente quizás no. Eh, contanos un poco sobre tu música. Okay, bueno, temas no sé cuántos tengo. Eh, puntualmente ahora estoy trabajando con músicos de Brasil, como Marco Susano, eh, que es un gran músico, de hecho tocó con Caetano Veloso, tocó con Shabam tocó con Lenine, tiene el disco Olio de Peixi y gracias a la vida lo conocí y el gusto de mi música y estamos trabajando en la distancia con varias eh, y con un proyecto que por ahora, por esta pandemia no se puede dar aún, seguimos trabajando en distancia, la idea era irme ahora, estos días, a Brasil, pero bueno ciencia y, y por otro lado también eh, el año pasado trabajé con Marcos Vaso todos Marcos. Y Pedro, hay un Pedro por ahí, ¿o no? Pedro? Pedro Luis. Ah, Pedro Luis, sí. Con Pedro Luis también estamos trabajando, también de Brasil. Marcos Vaso de Mar del Plata, eh, que produjo algunas músicas mías. Y así estamos en esa. Muy bien, hermoso. Eh, me parece que es como el momento indicado para. ¿Tenés ganas de, de, sí, de claro. cantarnos una canción? Pero por favor. Bueno, yo pensé en tocar una que me encanta mucho, que es Playa Blanca. Ajá. que es, Bueno, eh, que fue. Es, pues, no escrita, pero sí. Inspirada. Inspirada en Playa Blanca de Colombia. Una noche increíble, una semana increíble que pasamos juntas, de hecho. Y bueno, hice es esta canción al momento. Y hice así. Voy a bajar un poquito acá, para... Y descubrió la noche Tratando de llegar Con las pupilas estiradas Vi mis dudas disiparse La luna me abrió camino Sendero para andar La arena se dio mis pasos y la espuma los bebió y llegué a ese lugar me topé con el verde mar y llegué a donde nada tiene principio nada tiene final En amarguras, en la fosforescencia, naden ese mar de noctilucas, con escamas en la piel, yeah. en su esqueleto de cristal, me hundí siendo silencio, medio ambio. Medio humano, medio acuático, medio pez, y me fui de ese lugar y soñé con el verde mar. Y me fui a donde todo tiene principio, todo tiene final, y me fui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 con el verde mar wow, hermoso, hermoso uff, hace un montón que no cantaba pura cumbia por ahora <risa> por ahora <risa> che, Daime bueno, obvio me transporta cada vez que lo cantas mm. eh... Creo que es importante, ¿no? Que hiciste ese viaje largo, después seguiste viajando todo lo que uno absorbe culturalmente. ¿Vos sentís que te influye en tus composiciones? Totalmente. Totalmente, sí. sí, sí, sí Sobre sí. todo, eh, bueno, ahora que estoy entrando un poco más en la música colombiana, por ejemplo, hablando Ajá. de esta música que fue allá. Pero en general me influye mucho la música brasilera, que es la que me atrapa y sí. Claramente. No sé si se nota, pero sí, eh, en mí. Sí, en tu timbre, en tu todo, en tu composición. Sí, yo creo que sí. Yo justo la pregunta que seguía tenía que ver con que eh, dentro de lo que yo conozco siempre te vi a vos, te lo digo a veces en una manera más vulgar, o lo he dicho cuando estamos en reuniones que yo digo mi hermana es una rocola, eh, sí. no solo porque podés tocar canciones sin parar, sino eh, porque sos para mí un gran referente de lo que es la melomanía, que son personas que eh, no se cansan nunca de investigar y de conocer nueva música y de coleccionar, quizás con, con momentos más intensos o menos, pero yo recuerdo tus colecciones de CDs en momentos donde no era tan fácil investigar y conocer nuevos autores. y Era mi obsesión. Sí, <ríe> con, con la música y con el cine, me acuerdo también. Y sí. yo pensaba que ahora este tema también me lo trae, eh, vos en tus composiciones tenés muchas disonancias desde lo instrumental y a veces en la voz también tenés una variedad rítmica, a veces en un mismo tema la variedad, de como los ritmos son distintos, como que estás todo el tiempo como, no sé, como sediento, vos crees? Eh, ¿Que esto cuando compones te sucede de manera natural de tanto haber absorbido música o lo diseñas cuando compones. Lo diseño, totalmente. O sea, eh, a veces, no en todas las canciones, porque algunas salen como esta que salió así, va fluida, eh, como toda que también fue fluida. Pero en general sí me preocupo que la canción tenga partes, parte A, parte B, parte C, que tenga alguna diferencia. Eh, melódica y armónica Hermoso. Mm, me, me interesa me interesa esa parte también porque me resulta interesante y en cuanto a eso imagino que también está buenísimo eh, ser instrumentista de varios instrumentos como vos sos una persona que si bien le has dedicado a la guitarra tu mayor enfoque tocas varios instrumentos y siempre estás aprendiendo eh, otros. Eso también te debe como ampliar, ¿no?, a la hora de componer un montón de cosas. Sí, sí. <risas> Poder pensar cuántas cosas va a tener ese tema o... Sí, ni hablar, ni hablar, que cómo, cómo se va a adornar. A adornar. Sí. Eh, a ver... Mm -mm. Este... De repente... Por ahí siento que, que la búsqueda de los instrumentos, por ahí, el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, me siento un poco así, pero bueno, la curiosidad es así. Está buenísimo. Para mí es hermoso de repente escucharte tocar la flauta traversa y estar con los pies acomodando la lupera. Para los que no saben la lupera, yo lo cuento de manera casera, vos después si querés. Dale. Eh, es como un pedalcito. Miro siempre por otro lado. Es un pedalcito que se ponen los músicos debajo del micrófono o del instrumento. Entonces ellos arman como set de cosas que van tocando. Una vez que tienen su set, por ejemplo, no sé, da ahí, hace una primer parte del tema, graba, y ella después puede ir cambiando y usar eso que hizo como base o como coros o demás. Yo creo que fue en ese Pinamar a Cuerda que te vi estrenar tu, lo, tu Lupera, que no sí. la había visto estudiar. Y yo no lo podía creer porque estaba ella sola con la guitarra parada en el escenario y apretaba botones con un piecito y de golpe había cuatro o cinco voces sonando que eran todas de ella y la guitarra haciendo distintas cosas. Claro. Bueno, ese fue mi. fue terrible para mí de los nervios que tenía porque <risa> era estrenar Lupera y cantar mis temas por primera vez. Entonces. Terrible, altos nervios en el Teatro de la Torre. Y sí, la lupera es, como vos decís, es un aparatito. Lupera viene de loop, que loop significa, eh, no sé, un compás de algo. Yeah. ¿Y qué es eso? Eso yo pongo play, graba eso, y cuando vuelvo a apretar, eso se reproduce. Se reproduce. Entonces yo, por ejemplo, ahí grabé eh, pandeiro, grababa un pandeiro, una percusión, y quedaba esa percusión... Empezaba con la guitarra, de repente en la mitad grababa un pedacito de base de guitarra para poder grabar encima alguna melodía y voces también, y así se va generando una, un colchón de, de sonidos. Sí, es interesante, es, a veces un poco eh, requiere de mucha concentración, pero es, es lindo de usar. Hermoso, escuchar sí, mm. se escuchaba escucha maravilloso y se supone muy difícil. Eh, la siguiente pregunta tiene que ver todavía con, con esto de componer y quizás está bueno como eh, saber para los demás o quienes están intentando componer, eh, como para tirar tu forma, vos ordenás, o sea, tenés un orden, primero la letra, después la guitarra, o arrancás con la guitarra y cuando encontrás melodías, ahí sucede. ¿Cómo te pasa vos esto de componer? Para mí no tiene un orden, ¿no? Eh, a veces, en general, para ser más sincera, generalmente lo que primero aparece es la guitarra. Uh -huh. Por estar, no sé, tocando algo y de repente hay algo que me gusta y entonces a partir de eso eh, ubico la letra después con su frase o con sus cosas. Pero sí, eh, no sé, compuesto una música y de repente tomé algo que había escrito hace mucho tiempo y lo adapté a esa música. O sea, como que no tiene para mí una regla, digamos... A seguir. A seguir. En general, general es guitarra dirás? primero. Eh, pero eso es así, nada más. Bien, y ya vamos llegando como al final de la entrevista, entonces te voy a tirar como una pregunta potente para nuestros oyentes músicos, para desde el más joven hasta el más adulto. Y después, si querés despedirte con una canción, eh, encantados, encantadas eh, la pregunta es ¿qué le dirías a una persona que sueña con ser músico en ese momento en que la vida aplaca o desilusiona las aspiraciones más genuinas que tiene el ser? Oh, ¡Wow! Lo <ríe> poético es de familia este, y como... ¿Me puedes devolver a decir, por favor? Sí. Me gusta el final, pero no, es difícil de recordar. ¿Qué le dirías a una persona que sueña con ser músico en ese momento en que la vida aplaca o desilusiona las aspiraciones más genuinas del ser? Y diría que es su vida la que tiene que valorar más allá de todo y que nadie nos puede detener en lo que queremos, porque si no, nos vamos a convertir en personas insatisfechas. Y bueno, y si bien eh, el camino del arte es muy difícil porque no es remunerado como corresponde, si bien todos, todos, todos, absolutamente todas las personas consumimos arte en, en cualquiera de sus formas, eh, sigue siendo un, no sé, un oficio de, de tiempo de antaño que no, no es valorado. Así que... No sé si nos vamos a hacer ricos, pero por lo menos felices vamos a ser, si estamos en ese camino, fieles es a lo hermoso, que nos gusta. Gracias, Day. Si querés presentar, ¿con qué te querés despedir? Okay. Y bueno. Muchas gracias, Dayana Ojeda, mi hermana menor que yo, no la menor de los hermanos. Eh, esto fue Invasión Local para Radio Mix. Se va Day después desde mitad, vuelve Anita y continuamos con Invasión Local. Bueno. Bueno, voy a hacer... Eh... Pensé que pensé un tema, así que ahora voy a... Había pensado en uno nada más. Voy a hacer... Eh... Se va. ¿Puedo aprovechar para pasar un chivito? Hoy en la noche, nueve y media de la noche, vamos a estar tocando en Templeton con, con Federico y con Quino Brandalicio. Bien. Están todos invitados. Aprovechemos ahora que se puede. Bueno, va con Se Se va. Solo hay certeza de nacer, de morir, un sentimiento de caducidad. Somos cambiantes transitorios, somos tan solo posibilidad. Somos posibilidad, posibilidad, somos posibilidad.